Pueblo Dominicano. Hoy día de, eh, celebramos el Día del Trabajador y ya el viernes habíamos dado datos de cómo este día llega y cómo, en qué condiciones se encuentra el trabajador dominicano. Alrededor de unos 600 mil dominicanos están bajo el sistema FASE y unas 56 mil empresas que se han acogido, más 80 una mil que están tratando de ser acogida y que podrían en los próximos días todavía recibir el beneficio. De todas maneras, ciertamente que nuestro país está atravesando por una situación eh, muy delicada. Eh, en puntos halagüeños que encontramos hoy es que ha reducido en gran medida la la, las bajas ciudadanas, en este caso las muertes de ciudadanos en la provincia Duarte por el tema del COVID. Pero nos deja todavía una, una sensación de inseguridad, una sensación de, de, no estar, de no tener claro cuál es el punto en donde nos encontramos, porque aún no llegamos al pico o no llegamos a la línea de aplanación, ¿no? Y dudo de que se pueda lograr eh, entender porque parece ser que el plan es maniobrar con la información y dárnosla en dosis hasta llegar a un nivel de satisfacción política que le permita salir eh, airoso y presentar resultados, pero que la población aún desconoce su realidad y en qué etapa estamos. En, a todo esto, la pandemia, aún países muy organizados, no logran establecer de que se encuentran en la línea de aplaneamiento de, de, de en la línea o el pico. Y cómo resulta que República Dominicana, que hemos ido aprendiendo bajo el asedio de la pandemia. Hoy se tenga resultados como esto, cuando no cuando no se nos compensa con la información correcta y donde sabemos que en principio existieron debilidades. Qué bueno que tengamos hoy lunes. Ese tipo de información, sobre todo en la provincia de Duarte, y de saber que en el hospital, que espero que ella ya eh, obtenga la, la información de si, si existen. Porque lo que tenía el viernes o el sábado era que no habían enfermos de COVID en el hospital. Si es así, también me alegro. Pero creo que debemos detener la información en qué etapa nos encontramos. Porque poco a poco he ido viendo que nosotros mismos hemos ido aprovechándonos del día normal hasta las 5 de la tarde. Y se está abriendo una especie de rompimiento de cuarentena por la población. Y ayer pude ver, ayer pude ver cómo la gente sigue reuniéndose, cómo la gente se aglomera en una esquina como la gente ayer andaba un grupo de motoristas disfrutando del ambiente y luego lo veo parqueado en un colmado allá en el, en el firme La Brisa sin ningún tipo de protección cada uno con su pared, con una muchacha detrás y sin ningún tipo de protección como alegremente y la autoridad no se está involucrando en esto ese grupo andaba junto y no le y no lo de y no desbarató ese junte porque ahí es que está el problema que a la luz de las autoridades que deben de tener el control cuando ya se tiene claro que debemos de cumplir 17 días más más el de las 5 de la tarde el toque de queda entonces en el día es como normal nos estamos jugando con una reactivación del virus. Porque individualmente cada quien se mueve en un lugar. Nos juntamos cinco. Pero después nos despedimos. Cada quien. Yo puedo coger para casa de un amigo también creyendo que se puede ir. Y aquel amigo también recibirme. Y el amigo tenga el COVID. Entonces yo salga para mi casa con el COVID. No infectado todavía, pero con las manos o con lo que sea. Infecto en mi casa y se puede producir otro brote, que es lo que yo temo. Entonces, a crear conciencia y que todavía no podemos hacer actividades cotidianas como la hacíamos antes. Y a la vez, cuando esto termine, no podremos hacer la misma vida que hacíamos dos meses atrás yo me estoy preparando para ir al Palacio de Justicia mentalmente y cómo nos vamos a tratar en una oficina juntos hay que analizar todo eso y dentro de todo esto, miren lo que nos llega yo vi muestras que Karina Larrauri publicó el efecto que tuvo la humareda en Santo Domingo y sobre todo a ella se veía horrible. Una muchacha de ojos verdes, que yo okay. qué. totalmente ojos irritados, nariz irritada. Que aparte de que esto produce, el COVID produce enfermedad en los pulmones, es decir, una deficiencia pulmonar. Ese vertedero está activo la leptopirosis, la malaria, todo. La vigilancia de los ayuntamientos a los vertederos, ciertamente que ha sido una vigilancia mecánica de puestos políticos para poner un administrador, para poner un ayudante, para poner esto. Pero propiamente los ayuntamientos se, ha, se han pasado todos estos años produciendo gastos en los vertederos sin solución real. San Francisco de Macorís, yo recuerdo que entre gasolina, entre gasoil, aceite, pieza, se hicieron ricos muchos. Con el jueguito de tener vetedero Y de tirarle material. Y finalmente. Y sabíamos lo que estaba pasando. Ha sido una constante. Yo aspiro. A que la municipalidad. Y los municipios. Comprendamos. Que. La tosudez política. Que ha acumulado. La ausencia permanente de soluciones viables en los vertederos. Esa su política es la que nos mantiene hoy y ahora en vilo, en peligro. El nuestro, gracias a Dios, está manejándose. Y creo, sin temor a equivocarme, que le es más rentable al ayuntamiento, donde ninguno de nosotros pagamos casi basura en San Francisco de Macorís, que debiéramos estarla pagando todos para ayudar al ayuntamiento a pagar el costo del manejo del vertedero. En cambio, gracias a Dios, se ha reducido en gran parte la malversación del gasoil aquí en San Francisco de Macorís que llegaba a niveles de, de millones y millones de pesos, aparte de los de, de piezas. ¿Eh? Y todo eso es un costo que se le ha transferido a la empresa. Y el ayuntamiento se supone, que es lo que yo quiero que me den cuenta, cómo se ha manejado el tema de la nómina en el ayuntamiento de San Francisco, los gastos de de ese combustible, de los camiones. Porque ahí hay que ver y medir qué tanto no ha convenido hacer el joint venture o darle la administración al sector privado. Es que venimos arrastrando una, una corrupción del pasado que generaba Creo que eran 14 millones de pesos de costo sin manejo, sin solamente manejando combustible, aceite y piezas. Es decir, que 5 millones o 6 millones que pague el ayuntamiento hoy es mucho menos que 14 que, que le costaba al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y quién sabe a bolsillo de quién iban. Lo digo responsablemente, ellos lo saben. Porque el primero que rompimos fue cuando Fabio eh, Rojas era presidente al del, al del combustible en la bomba ahí, eh, Texaco. Eh, no recuerdo eh, la Cordeón, no sé. Óyeme, hacían doble factura y se lo cobraban. Estaban ricos. Rico. ¿Pero quién eran esos, Francis? en el tema en el en, en tiempo de Félix. Pero, pero ¿quién no? lo hacía? No. Entonces... No, pero tú sabes que eh, quién era el. el tú no, ah, bueno, quizás tú estabas más joven, no estaba muy involucrado en el tema político social. Exacto. Pero Juan Pablo era que manejaba eso. Y se beneficiaban con Juan Pablo, un grupito de que había que ellos se repartían. Y eso lo rompimos, lo rompimos los regidores en tiempo cuando Fabio Rojas fue presidente de la sala. ¿Tú sabes cuánto se ahorró el ayuntamiento después que no estaba el individuo ahí? 700 mil pesos mensuales. Yo sí sé lo que ha sido el, el dolor con que San Francisco de Macorís, el costo que ha tenido por el manejo de este vertedero. Gracias a Dios, hoy se está manejando de una forma directa por el sector privado, por una empresa que ha reducido, creo, sin yo tener datos de presupuesto de gastos ni nada, a más de un 50% el costo para el ayuntamiento, porque simplemente está pagando un monto. Y eso no tiene que valer como ganancia. Y eso se le va se le va a reconocer, se lo reconozco a la actual administración, porque lo que había antes era bochornoso. Y que logramos reducirlo en gran parte. Ahora. esperamos Que Santo Domingo. Como todos los. Vertederos del país. Que están a cielo abierto y sin manejo. Tarde o temprano. Nos ocupemos. De realizar. Verdaderamente una operación. Que reduzca el impacto que esto tiene. A cielo abierto. Y en la forma que se están manejando. No obstante. Duque se está manejado por una empresa pero es tan inmenso, es tan inmenso y tan grande y los problemas que ahí existen como dije, de recolectores que pueden ser lo que han producido este incendio que ya se ve desde el satélite de la NASA y mandaron una foto, la humadera como es en República Dominicana bueno, que Dios eh... nos acompañe, y que se pueda lograr y, y óyeme esto Leonel, en su alocución de ayer, dio datos muy específicos de cómo solucionar el problema y ¿Ah, qué sí? ha sucedido en estos años. En qué esta bien. historia, ¿Eh? qué bien que tú digas eso. Ahorita mi tema lo voy a tratar. Esa parte, bueno, lo a que, que bueno, años, mira, siendo presidente, mira, que, no resolvió claro, que hoy tiene no, es este, claro, sumando claro. la varita mágica para resolverlo. Pero por Dios. Oye oye oye, oye, oye, oye, oye, qué pasa, Francis. Mira, Dime. hay dos cosas, hay dos cosas que no hemos entendido con el tema de la basura. Primero, en la basura hay dinero. Eso es, lo eso primero. es, una, eso es un problema de solución económica para los municipios. En la basura hay dinero, lo que Gracias. quiere decir que si, si hubiese un proyecto verdaderamente eh, orga, o, o ordenado, preparado con la finalidad de producir dinero con la basura la basura da dinero y segundo, el manejo que debe hacerse de un vertedero no puede ser a cielo abierto y si es a cielo abierto debe necesariamente llevar otros aditamentos para evitar sí. eso que está pasando aquí ¿Tú ves? entonces, sí. indudablemente que hay que pensar en relleno sanitario sí, obligatoriamente entonces, es la única manera entonces, es la única manera son dos cosas que los ayuntamientos deben entender. Y, y que, la, que comenzaron. La exacto, un proyecto de reciclaje. Yo creo que no cuesta nada decirle a la gente: mire, yo le voy a dar estas tres fundas para ponerte un ejemplo y suministrarse a la gente. Aquí usted me echa este, este tipo de desecho, aquí usted me echa esto. y esto. O sea, hay que aprender a reciclar y eso puede dar resultado económicamente. Pues hay gente que anda por ahí vendiendo botellas, hay gente que anda por ahí. Y eso claro. no lo uso. Bueno. Esos su mismo buzo. Ahí vi una, una, un reportajito en el periódico El donde donde una de esos buzos, una, era una mujer, decía que se ganaba 50 mil pesos mensuales. Sí. Rebuscando sí. la basura. Bueno, aquí en San Francisco hay una gran recolección de plásticos y de otros y de, y de cobre. Eso ha sido siempre. Aquí en San Francisco tienen un negocio y de, y de cristal. Sí. Es decir, que San Francisco ha sido un, ha tenido un prácticamente una recicladora eh, empírica, pero te voy a decir algo, está también el tema de la recolección de, de energía. ¿Eh? Okay. Y del sí, mismo gas, y del también. mismo gas natural. También. también. Es